Colorado y este, estamos muy felices que están llegando a participar en nuestro evento de hoy. Vamos a esperar que más personas se nos unen por lo que esperaremos, er, empe Empezaremos en un minuto. Estaremos transmitiendo simultáneamente en Facebook Live. Así bi bienvenidos a todos. Veo que tenemos hasta 88 personas entrando y está subiendo a más. Así es, está, estaremos empezando en breve. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, tal vez buenas noches. <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos por tenerles presentes con nosotros. Estamos casi a 100 personas. Le damos el bienvenidos y vamos a estar transmitiendo simultáneamente en Facebook Live para los que no pueden conectar aquí, se pueden conectar por nuestra página de Facebook. Así. Ok, creo que vamos a empezar. Les agradecemos mucho por estar junto a nosotros en reconocer el trabajo de nuestros héroes, los guardaparques en la primera línea de la conservación. Yo soy Erin Hicks la gerente de proyectos del centro para manejo de áreas protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, el día de hoy nos acompañan entre bastidores los co-directores co de nuestro centro, Ryan Finchum, que hoy estará manejando la parte técnica y Jim barrack quien va a estar a cargo de la sesión de preguntas y respuestas, favor de escribir a Ryan para dificultades técnicas en el chat de Zoom. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy titulado Guardaparques Enfrentando las oportunidades y desafíos durante COVID-19. La última y sexta sesión de la primera parte de nuestra serie de seminarios en línea áreas protegidas para todos que se enfoca en el tema de la construcción de resiliencia para las áreas protegidas. Nuestros webinars son co por nuestro centro para manejo de áreas protegidas de la Universidad Estatal de Colorado y por nuestros socios de los programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos. Nuestra sesión de hoy es específicamente enfocada en la valiosa labor de los guardaparques y los desafíos y oportunidades que se han enfrentado durante la pandemia. En las sesiones anteriores hemos conversado sobre los efectos de la crisis mundial, mundial actual para nuestros áreas protegidas viendo cómo podemos construir un mundo mejor con estrategias que promueven el turismo en las áreas protegidas de manera segura, así como el financiamiento de las áreas protegidas de manera sostenible y resiliente ahora y para el futuro. La pandemia ha cambiado muchas cosas de nuestro mundo y hoy conversare, conversaremos con los que están en la primera línea de la conservación, los guardaparques. Aunque el Día Internacional de Guardaparques fue celebrado a finales de julio, queremos reconocer a todos los guardaparques presentes y los colegas que están en el campo cumpliendo con su trabajo a día de hoy. En este sentido, para aquellos que están ingresando a esta sesión como participantes, por favor indicar en el chat de dónde son, si han sido o son guardaparques y en qué parque trabajan. También los invitamos a mencionar su gratitud para el trabajo de nuestros guardaparques. Estamos sumamente agradecidos como centro por sus contribuciones a la meta que todos nosotros llevamos en nuestro corazón, que es proteger nuestro planeta para el beneficio de las actuales y futuras generaciones. Con nuestro panel de alumnos de nuestro centro de nuestro curso internacional de manejo de áreas protegidas y guardaparques que han trabajado y que trabajan todavía en la primera línea de la conservación en Ecuador, Perú y Chile. Vamos a explorar, explorar los cambios actuales del rol de guardaparque. A, a pesar de que los desafíos son diversos y grandes, queremos también explorar las oportunidades y historias inspiradoras durante nuestra sesión. Asimismo, invitamos a los participantes a escribir preguntas para nuestros panelistas en la función de preguntas y respuestas que se encuentra a fondo de su pantalla en Zoom. Al final de esta sesión, tendremos la oportunidad de formar, formular a los panelistas algunas de las preguntas del público. Esta sesión está siendo grabada y igual for forma será publicada tanto la grabación como las respuestas a las preguntas restantes en nuestra página de web, vamos a intentar de observar la hora y terminar a tiempo. Entonces, sin más que perder, les presento a nuestros estimados panelistas. Les uh, este presento a Augusto Granda de Ecuador, presidente de la Asociación de Guardaparques de Ecuador y guardaparque de la Reserva Ecológica Antisana. Tenemos también Werner Antoche Montoya, representante sudamericano de la Federación Internacional de Guardaparques de Perú y Álvaro Marín Mendoza de Chile, guardaparque y administrador del Parque Nacional Tuaca de la Cooperación Nacional Forestal de Chile. Muchísimas gracias, estimados, por estar aquí con nosotros. Me, me, me gustaría invitar a cada uno de ustedes a compartir un poco so, sobre su rol de trabajo y compartir sobre qué le motiva cada día para hacer el trabajo de guardaparque. O sea, cuál es su motivación personal que le ayuda a levantar día tras día y hacer este trabajo tan importante? Le paso a, a, a Augusto. Buen día con todos. Muchas gracias a los que nos acompañan por estos medios electrónicos Erin, Ryan, Jim. Qué gusto volverlos a ver. Wal Werner, mi compañero del 2015 en el curso y Álvaro, que también somos de la misma Escuela de formación para el curso de áreas protegidas. El primero, mi nombre es Augusto Granda. Eh, tengo, estoy por cumplir 10 años en la Reserva Antizana siendo guardaparque, aunque antes ya había hecho trabajos voluntarios, de voluntario en áreas protegidas. Y ahí ya llevo 6 años de extras. Entonces, llevo 16 años de experiencia trabajando para áreas protegidas. Y eso me ha dado... Mucho, muchas experiencias bonitas, algunas amargas, pero que me ha llevado a amar la profesión de ser guardaparque. A mí me motiva mucho el saber que la acción que hacemos nosotros, el entregarnos o entregar nuestra vida a la conservación, se ve resultados cuando vemos de especies que estaban en peligro de extinción y sus poblaciones empiezan a recuperarse. Ver que el patrimonio natural que protegemos tiene unas mejores condiciones a las que recibimos. O sea, se ve de mejor manera los resultados en manejo de especies y que también las familias, los visitantes que llegan a áreas protegidas disfrutan de estos espacios naturales y se van con una sonrisa, se toman una fotografía y ven el resultado de los procesos de conservación, del trabajo que se realiza o que realizamos los guardaparques. Eso me motiva a mí y sé que estamos aportando para las futuras generaciones. También, ahora como bien lo mencionaré eh, represento a la Asociación de Guardaparques del Ecuador una asociación nueva en el país, dos años, y bueno, estamos por cumplir tres años ya de constitución, pero tratamos de abarcar a todos los guardaparques de la nación. Así que muchas gracias por la confianza y poderlos presidir durante este periodo. Muchísimas gracias, Augusto. Paso la palabra a Werner. Werner, estás en modo mudo. si este, ¿Puedes aprender tu micrófono? Hola. Sí, te escuchamos. Ya, bien. Gracias, Erin. Muy bien, a gusto, Álvaro. Gracias por estar también presentes esta mañana aquí eh, con, lo, con los colegas y compañeros de la Universidad Estatal de Colorado. Bien, mi nombre es Warner Atoche Montoya. Yo cuento con 16 años de experiencia eh, en una reserva de biosfera del noroeste ubicada en Tumbes, Perú. He trabajado en, en el Parque Nacional Cerro de Motape, en la Reserva Nacional de Tumbes, en el Coto de Casa del Angolo. En el Santuario Nacional los Manglares de Tumbes, única área protegida en el Perú eh, que conserva manglares. ¿no? Eh, también vengo, viéndole, vengo liderando acciones de conservación con asociaciones de guardaparques y comunidades, ¿no? tratando de articular el trabajo en conjunto eh, entre la comunidad y los guardaparques. También vengo promoviendo las, las actividades de educación ambiental entre niños y adultos y la promoción de las áreas naturales protegidas dentro y fuera del área natural protegida, en este caso eh, zona de motivamiento, y articulando también actividades como son proyectos que beneficien a las comunidades eh, eh, aledañas a las áreas naturales protegidas. Bien. Y... ¿Y cuál es eh, tu inspiración o qué te motiva a hacer el trabajo? Bien, como guardaparque y como, y como eh, socio y de la Asociación de Guardaparque de Perú, nosotros venimos liderando y, y motivando también a los demás compañeros a realizar eh, eh, las labores de educación ambiental, que son fundamentales en las, en las, en las zonas de amortiguamiento y en las... Y dentro de las áreas protegidas, donde existen comunidades, venimos trabajando con los niños. Y esa es una gran motivación para, para nosotros como Guadalupe. Muchísimas gracias, Werner. Un gusto tenerte aquí. Y le paso la palabra a Álvaro. Muchísimas gracias, Erin, por esta oportunidad. Eh, saludo a mis colegas Augusto y Werner. Eh, bueno, como ya me presentaron, soy Álvaro Marín guardaparque, administrador del Parque Nacional Tolhuaca. Llevo en la Corporación Nacional Forestal en la CONAF eh, 21 años trabajando en, en este ámbito. Me inicié como guardaparque allá por el año 99 en el Parque Nacional Nahuelbuta, que está acá bien cerquita en la región de la Araucanía, al sur de Santiago. Eh, luego estuve trabajando en el Parque Nacional Villarrica. Ahí tuve la oportunidad de participar en un primer curso internacional para guardaparques en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Eh, posteriormente eh, me trasladé a la Reserva Nacional Villarrica y finalmente al Parque Nacional Torhuaca, donde estoy hasta ahora y soy el encargado de esta área. La principal motivación que tengo para ser guardaparque es que, bueno, eh, buena parte de, de la responsabilidad de proteger las áreas protegidas está... Eh, en nuestras manos, y considero que el trabajo que hacemos en los guardaparques es fundamental en materia de conservación, sobre todo porque eh, eh, tenemos esa tremenda responsabilidad de motivar a las futuras generaciones eh, para eh, hacer eh, llevadera la conservación, ya sea a través de la educación ambiental, a través del de, de, de acceso universal a las áreas protegidas, eh, a través de eh, iniciativas como eh, el, el baño de bosque, que lo, lo estamos liderando desde hace un tiempo aquí en, en Chile y quizás más adelante vamos a desarrollar un poquito más esta, este, este tema que para nosotros es muy, muy motivador y particularmente eh, en lo personal eh, también me motiva mucho, sobre todo eh, lo que tiene que ver con la inclusión social. Pues muchísimas gracias a, a ustedes este, por estar aquí con nosotros y por compartir sus motivaciones, que son muy inspiradores. Le invitamos uh, este, a todos ustedes con que están con nosotros ahora para compartir sus motivaciones con el grupo en el chat, si quieren. Y vamos a este, empezar a hacer algunas preguntas. Uh, como sabemos y como mencioné, hay, hemos experimentado muchos cambios con la pandemia desde la reducción de números de turistas llegando a visitar nuestras áreas protegidas, el cierre de parques en diferentes países por un tiempo y los cortes presupuestarios. Enfocándose en el rol de guardaparque, cómo ha cambiado su rol y el rol de los guardaparques de su país durante la pandemia? Uh, este vamos a empezar con agosto. Más que cambiar el rol, diría que nos adaptamos a una nueva realidad. Ya que, claro, en la mayoría de países yo entiendo que se destinaron medidas de confinamiento por lo de la pandemia. Pero personalidades protegidas no, porque había que resguardar, proteger y cumplir ese rol que hace el guardaparque. de Estar presentes en los espacios naturales que se nos ha encargado conservarlos, cuidarlos. Y a pesar de que la mayoría estuvo en confinamiento en sus casas, los guardaparques estuvieron en las áreas protegidas velando estos recursos. Alternando sus jornadas también, tratando de cumplir algunas jornadas, más un poco más largas, para también evitar contagiarse o reducir el riesgo de contagio, pero también para estar pendientes qué pasa con sus familias, porque es algo que no se topa ¿Qué tal? Listo, pasamos en las áreas, nos gusta la conservación, amamos la conservación y damos la vida por ello pero también qué pasaba con las familias. Entonces, había que alternar estas dos realidades, y en su gran mayoría se pudo organizar. El flujo de visitantes que llegó a cero por el confinamiento eh, permitió que algunas otras actividades se refuercen o se vayan cumpliendo objetivos y metas que estaban pendientes. Entonces, eso acá en Ecuador nos ayudó mucho para eh, completar algunos procesos dentro del programa de control y vigilancia, hacer mantenimiento de infraestructura turística, que algunos sitios se vayan recuperando de mejor manera por la afluencia cero, y también tener registros importantes de especies de vida silvestre en los lugares de uso público y turismo, que por las grandes afluencias en algunas áreas no se tenía, porque las especies están ahí, solo que en los sitios de uso público y turismo es muy difícil o muy poca probabilidad de observarlos. Entonces, eso nos llevó a ir llevando o registrando estos datos. Y claro, con un poco también acá en Ecuador, sumado a la inestabilidad que se generó por el tema de reducir la masa salarial del Estado, porque somos funcionarios públicos, entonces uno no sabe si este mes te toca salir o no, pero mientras estemos en el área protegida, hasta el último día estamos dando lo mejor posible, aunque como asociación, o vez insisto como asociación, estamos ahí pendientes, tratando de que las autoridades nos escuchen, emitiendo cartas, que nos respondan en sus documentos, y que se tome la voz de guardaparque como debe ser tomada, porque conoce el territorio. Ese es el, el rol que ha ido cambiando a nivel nacional. Muchísimas gracias, Augusto, por compartir este, sobre el, el rol de guardaparque y cómo se han adaptado en Ecuador. Este, pasamos la palabra a Werner para escuchar la situación en Perú. Gracias, Erin. Cuando el presidente de mi país, Martín Vicarra, anuncia el, el, el, que se cuarentena total en el país, ¿no?, algunos guardaparques nos encontrábamos en puestos de control y otros se encontraban en sus días de descanso, en sus casas, ¿no? En esos días, eh, eh, eh, los guardaparques de, de, de 715 guardaparques que somos, 420 se encontraban en puestos de control realizando actividades de control y vigilancia. Entonces, este, eh, se decreta la emergencia y los que quedábamos fuera no pudimos no pudimos retornar a nuestra a nuestro centro de trabajo eh, porque se cerraron se cerraron vías se cerraron se cerraron este eh, medio de transporte medios aéreos medios terrestres y algunos pudimos regresar a, a la zona de trabajo entonces este eh, durante la pandemia eh, porque aquí, porque en algunos puestos de control se se daba el tema de, de, de incendios, de tala, ¿no? Eso por un momento, por un momento se contuvo, ¿no? Se contuvo, pero a partir del mes de julio se aumentó un poco por el tema de que se, le, se levantaron algunos espacios, se levantaron algunas áreas y, y ya pudo haber transporte, pudo haber más movilidad. Y entonces, el tema de la tala, la casa y los incendios forestales aumentaron un poco, ¿no? Como, como ahora estamos también combatiendo los incendios forestales. Con el tema de personal, no se, ha, no se ha, no se ha logrado, no se ha en el Perú, no se, ha, no se ha despedido personal. Tenemos un presupuesto de casi 90 millones de soles que es hasta el mes de diciembre y no, no se ha, no se ha reducido. No hemos tenido, no hemos tenido eh, despido personal y en el tema de. En el tema de las áreas protegidas que generan ingresos al, al, al Estado y que es revertido a las áreas protegidas, ¿no? Eh, hemos perdido casi un 30% del presupuesto ya que muchas se cerraron y no hemos percibido eh, esos ingresos hasta ahora, ¿no? Esperamos que de acá el Estado al 25 de, de este mes eh, indica que se van a abrir todas las áreas. Y hay algunas áreas abiertas al turismo, ya son 10 que se han en, en el país y esperemos recuperarnos eh, eh, sobre este proceso que viene afectando a todo el mundo. Bien, gracias. Gracias, Werner, esperamos lo mejor y viajamos a Chile con Álvaro. Eh, bueno, lo primero es señalar que eh, en nuestro país el, el cierre de las áreas protegidas se decretó a mediados de marzo y los guardaparques nunca dejamos de trabajar. Siempre estuvimos en esa primera línea eh, eh, lo que dejamos de recibir fue a nuestros visitantes, pero seguimos haciendo tareas de monitoreo de especies, eh, er erradicación de especies exóticas invasoras. En, en el área mía estuvimos trabajando fuertemente en eh, restauración ecológica, en áreas afectadas por incendios forestales. También hemos tenido tiempo para eh, hacer ciertas mejoras en la infraestructura, de acuerdo a, a, a lo que nos dieran nuestros presupuestos, ¿cierto?, tuvimos una reducción importante en las partidas presupuestarias, pero, eh, sin embargo, hemos seguido ahí, en esa, en esa primera línea, eh, eh, trabajando eh, todos los días, eh, sin parar. Eh, eh, posteriormente, eh, vino una, una reapertura gradual. Hay algunas áreas que están funcionando, con aforos limitados de, de visitación, y cumpliendo todos los protocolos de seguridad que implican tener una, una pandemia enfrente. Eh, mi parque todavía no está abierto al público, esperamos abrir prontamente, eh, dependiendo de cómo se comporten los niveles de contagio. Y, por cierto, eh, eh, nuestros guardaparques están ahí todos los días poniendo el hombro, es eh, la primera línea, como lo dijo Erin al principio de esta charla. Muchísimas gra gracias, Adoro. Y lo que escucho es un tema de adaptación a los cambios que hemos experimentado y que existen oportunidades como poder monitorear y hacer vigilancia. Este, pero también hay muchos desafíos como cuidar uh, a su propia sal salud y este, con actividades ilegales también. Este. Um, pensando en, en, en los desafíos que se encuentran, uh, quería uh, men pues mencionar algo que ha dicho este el presidente de la Federación Internacional de Guardaparques durante el Día Mundial de los Guardaparques que se celebró el 31 de julio de este año. Y uh, este Chris Galliers, que estuvo con nosotros como panelista en nuestro webinar de inglés sobre el mismo tema este anteayer este en su mensaje de este año escribió que los guardaparques necesitan el apoyo del mundo, especialmente en estos tiempos difíciles durante la pandemia. Cómo creen ustedes que el mundo y su país pueden apoyar mejor a sus guardaparques y las áreas protegidas ahora y en el futuro? Y a gusto, este le dejo con la primera palabra. Creo que primero está en visibilizar el trabajo que hacemos de parte de las autoridades. En generar una política de Estado donde se marque la conservación y el personal que trabaja para cumplir esa conservación. Que acá el, en nuestro país, el, a través del gobierno nacional, se disponga, se genere los mecanismos necesarios y se instruya al Ministerio del Ambiente y Agua para que dé ese realce, ese rol importante que deben tener las áreas protegidas y el ministerio que es un ministerio técnico que debe cumplir con el, los procesos de cuidado y conservación de los recursos naturales. Recordar que en Ecuador tenemos en la Constitución enmarcado derechos de la naturaleza. Entonces esos derechos debe hacerlos respetar como autoridad ambiental nacional el Ministerio del Ambiente y Agua. Pues esa política debe estar firme y no debe perder su horizonte a pesar de las dificultades económicas, políticas y el contexto social que estamos pasando en Ecuador antes de la pandemia y sumado a esto el proceso que dio el COVID a nivel global. Creo que ese es el primer paso en que se instruya esa política ambiental nacional y se dé ese realce al, al trabajo de conservación. Y sumado a eso, a generar después una ley de guardaparque, porque todos los que trabajamos para las áreas protegidas somos guardaparques, desde el administrador, los especialistas y nosotros del territorio. Entonces debe venir una ley que acompañe para dar esa estabilidad laboral, dar esa seguridad ocupacional, mejora de salarios, uniformes, seguros de vida que no existe acá. Entonces así se debe empezar a ayudar si existe un real compromiso de las autoridades hacia la conservación. A esto también nosotros motivamos a la ciudadanía a que nos conozcan. Cuando visiten un espacio natural, conozcan al guardaparque, conozcan al guardabosque o como lo denominen en sus países. Pregunten, conversen con él, porque les puede transmitir mucha experiencia, anécdotas, historias del lugar donde están visitando. Que a pesar de estar acompañados de un guía a los grupos, pero conversar con un guardaparque en territorio les va a traer algunas satisfacciones extras y van a sentir un mayor apego por estos espacios naturales y nos van a ayudar a, a, a cuidarlos, a conservarlos de mejor manera. En esta instancia yo a veces llamo a que también se conviertan en guardaparques, no como nosotros tal vez profesionalmente, pero sí guardaparques voluntarios o ad honorem, desde sus casas, en no botar basura, en respetar los sitios de visita, en conocer más de los espacios naturales y también promover que otras personas se sumen al cuidado de la naturaleza, porque falta mucho acá, se ve todavía falta mucho en el manejo de los desechos que llevamos hacia los espacios naturales, en que regresen en la mochila que fue llevado o que regresen conmigo, porque yo los llevé a estos espacios naturales. Entonces nosotros apuntamos hacia que nos conozcan, se enamoren de las áreas protegidas o de la naturaleza como nosotros las amamos, y a través de eso vamos a lograr los objetivos de conservación que tenemos. Y también se unan a las campañas o a los eventos que se organizan, limpieza de playas, reforestación, caminatas, observación de aves, conteo de aves y algunas actividades que hacemos en las áreas protegidas, y muchas, por no decir en su totalidad, son gratuitas. Entonces, les invitamos a que se en estos eventos, sigan diferentes redes sociales, del ministerio mismo en el caso de Ecuador, la asociación comparte esta información o también a través de cada protegida que tiene eh, colgado información en redes sociales o en, eh, en páginas, pueden ocuparla e informarse. Muchísimas gracias, Augusto. Paso la palabra a Werner. ¿Estás en modo nudo? Este, sí, prendes tu micrófono. Gracias, gracias, gracias Erin. Eh, durante la pandemia aquí en el Perú hemos tenido lamentablemente la baja de, de cuatro guardaparques que han fallecido de, de, por el COVID-19. Pero no es, no es solo eso, también hemos tenido el asesinato de un guardaparque días antes de la, de la celebración de las áreas naturales protegidas, ¿no? Fue asesinado en su propia casa. Eh, Tres guardaparques eh, fallecieron del COVID y también un jefe de área natural también falleció de COVID aquí en Perú. Entonces, sobre eso, eh, sobre eso el Estado peruano vino a través del, del SACNAM, a través de la sala natural de, de, del Ministerio de Ambiente, no vino tomando algunas medidas restrictivas con el tema del, del, de la seguridad de los guardaparques. ¿No? Entonces, este, aquí algunos guardaparques que, que tienen algunas enfermedades eh, que, eh, que crónicas, podríamos decir, se encuentran en, en su casa, ¿no? laborando de trabajo remoto, como también algunos eh, guardaparques eh, que se encuentran eh, con diabetes, colesterol alto, también se encuentran en su casa y se encuentran laborando a través de un sistema remoto. ¿no? Eh, eh, sobre el tema del, del, de, de la esperanza que tenemos nosotros en el Perú es de que eh, el Estado promueva la ley de guardaparques venimos a través de la asociación de guardaparques de Perú promoviendo un, un, una nueva ley porque ya hemos sostenido un, una primera que no fue, que, que fue rechazada en el Congreso y estamos ahora elaborando un segundo un segundo proyecto de ley eh, la, la, la, el Cernán y, y los parques esperamos que esperamos que esto termine lo más pronto posible y que volvamos a nuestra vida normal, ¿no? Como hacíamos, como hacíamos antes como estábamos antes de la, de la pandemia eh, eh, A través también de la, de la, de la Federación Internacional venimos promoviendo algunos temas como son proyectos que benefician directamente a los, a los guaraparques y también a las familias de los guaraparques que han caído en el que han caído por esta pandemia. ¿no? Hay algunos beneficios para ellos y se vienen inculcando y se vienen entregando directamente a la familia. Bien. Gracias, Warner. y Nuestros pensamientos están con los fallecidos y sus familias. Este Adoro, te invito a compartir. Muchas gracias. Bueno, lo primero, eh, concuerdo plenamente con lo que planteaba Augusto en su intervención. Eh, lo segundo es que, bueno, a nivel gubernamental e institucional, ¿cierto? Es muy necesario fortalecer la, la labor que realizan los guardaparques, que realizamos, quienes trabajamos en esto, mejorando las condiciones laborales, eh, mejorando la, la, los salarios de algunos colegas que llevan años en. Eh, en grados bastante bajos, eh, necesitamos eh, que se cree una carrera funcionaria, eh, también es muy importante fortalecer las herramientas jurídicas que nos ayuden a hacer más eh, eficiente nuestra tarea de conservar. Eh, por cierto, se agradecen los esfuerzos que, que, que nuestra institución y el gobierno hace, pero siempre faltan cosas por hacer. Entonces... Eh, es súper importante fortalecer eso y eh, eh, otra cosa que nos puede eh, ayudar mucho a fortalecer el trabajo que realizamos los guardaparques es eh, eh, generar alianzas estratégicas con organismos eh, tanto de gobierno como ONGs o, o particulares que, que, que nos puedan digamos eh, hacer, eh, facilitar la labor que nosotros realizamos en materia de conservación. Gracias, Álvaro. Y este, veo que hay mucha concordancia con las ideas que ustedes han compartido y lo de, con los participantes de hoy que están diciendo en el chat que son de acuerdo. Y gracias por compartir esas ideas. Este, me parece que hay cosas que tenemos que hacer ahora mismo este, con la pandemia y pensar en las medidas de seguridad para la so salud y bienestar de los guardaparques ahora en la pandemia, pero también enfocar y pensar en los cambios este, más significativos para el futuro, como las leyes que ustedes han mencionado. Y muchísimas gracias. Este pues con los des desafíos siempre existen oportunidades y ustedes han mencionado este en, en sus respuestas a estas preguntas sobre algunas oportunidades. Um, uh, y creo que podemos construir nuestros sistemas de áreas protegidas más resilientes para el futuro, para dejar nuestros participantes hoy un poco inspirados. Este. Um, ¿Cuáles son algunas historias inspiradoras que han sucedido en estos momentos que ustedes han visto o han experimentado algo que puedes este, de, detallar un poco uh, este, para nosotros hoy. Augusto? Creo que el mejor motivante para uno es de encontrarse con la vida silvestre. Yo, cuando a veces puedo tomar una fotografía que encontramos, y aún recuerdo la, la primera fotografía que tomé de Cóndor en el área donde estoy ahora, en Antisana. Estaba sumamente cansado con un compañero que llevaba muchos años haciendo guardaparque, que ya no, está con, ya no nos acompaña en el equipo. Y teníamos que ir a un monitor. Entonces, esta historia yo siempre la cuento porque ya estaba sumamente cansado. Eran de mis primeras salidas así largas. Y nos sentamos en una colina y el cóndor pasó ahí. Como diciendo, ya están cerca, y era un cóndor juvenil, hembra. Pero pasó como que a los pies nuestros, animados, que estábamos cerca del dormidero, donde teníamos que hacer este censo, hacer nuestro trabajo. Y sigan, o sea, y eso, ver esa imagen, yo tengo impregnada en mi mente la fotografía del cóndor volando delante mío, y siempre me acuerdo de eso, y eso es un motivante que dice, si no, estás haciendo bien, hay que seguir adelante, hay que poner un poco más de esfuerzo, pone todas las ganas y eso. Entonces yo creo que eso es el mejor motivante, encontrar en mejores condiciones ecológicas a nuestras áreas protegidas, encontrar la sonrisa de los visitantes, de un niño, cuando ve desde un conejo, un lobo, un cóndor, y se emociona igual que nosotros, que hasta ahora yo de, del nevado donde trabajo le tomo fotografías cada vez que voy. Y ya tengo centenares de fotos, pero le sigo sacando porque ella se emociona. Entonces transmitir eso a los visitantes o a los diferentes usuarios también nos motiva a nosotros. Y como digo, a veces las condiciones no no son las mejores en el otro aspecto laboral, digamos, o de contratos. Pero sí nos motiva que la naturaleza mismo nos da esa fortaleza, nos paga ese extra que nosotros necesitamos. La hay que seguir adelante, hay que empujar hasta donde podamos y para eso tenemos una convicción bien puesta. Y e inspirar a más gente ¿no? que se sumen, que se unan. Muchísimas gracias, Augusto. Me has inspirado ahora mismo <risa> y puedo cerrar mis ojos y, y imaginar el condor este, volando. Uh, Werner. Bien, mira, mira, nosotros eh, aquí tenemos varios compañeros que están, eh, tienen un montón de historias, pero eh, los compañeros guardaparques hoy nos estamos unidos con los, con los médicos, paramédicos y venimos eh, llevando, apoyando a los, al, al, al, los sistemas de salud llevando eh, medicinas trasladando a través de ríos, a través de trocha, a través de de diferentes medios llevando medicinas, medicamentos a todas las comunidades que, que se encuentran hoy afectadas a, con el COVID-19, ¿no? a través de eso. Eh, mayormente en las comunidades indígenas, lo guarapal que llegamos y somos muy bien recibidos, y, eh, lle llevando pues, me medicamentos y también alimento para que las familias puedan subsistir ante, ante esta emergencia. Entonces, eso, cuando llegas a una comunidad, y, lo, y, la, y los comuneros te, te reciben con los brazos abiertos, te dicen, llegó el Estado, llegaron los guardaparques, llegó el jefe, llegó el especialista o llegó el guardaparque, aquí estamos, ¿no? estamos con los médicos. Y eso es, gran, eso es muy gratificante para nosotros como, como guardaparques. Aún más, eh, llegar a una comunidad con un proyecto, mire, tenemos este proyecto, tenemos esta cosa que vamos, se van a beneficiar ustedes, por favor, aprovechenlo, eh, trabajen, eh, hagan bien las cosas para que posteriormente podamos tener más, más proyectos que puedan venir y que puedan beneficiar a las comunidades. Y eso es totalmente gratificante. Asimismo, también tenemos ahora el tema de los incendios forestales que vienen afectando mayormente a, a gran parte del Perú. Entonces, este, ir a una comunidad y pedir el apoyo a la gente, decirle, señores, tenemos ahí este incendio, por favor, necesitamos su apoyo. Y la gente se une, dice, aquí estamos, aquí estamos los comuneros, aquí estamos... Aquí estamos los agricultores, vamos, apoyamos y, y combatimos el incendio entre todos. Eso eh, también es gratificante. Eh, Gracias, Werner. Y pues los guardaparques son héroes en muchos sentidos y también las, los miembros de la comunidad que, que participan con los guardaparques. Abro, ¿tienes historias de Chile? Sí, bueno, lo primero es que eh, cuando se fueron nuestros visitantes empezó a a aparecer fauna donde nunca antes se veía, eh, y eso sin duda eh, inspira para poder seguir trabajando. Ejemplo espacial, un puma fuera de tu casa, eh, es algo que, que no tiene precio. Otra cosa que, que, que nos motiva a nosotros eh, como una eh, voz de esperanza, eh, post-COVID, tiene que ver con eh, una iniciativa que se está llevando a cabo desde el año 2018 más o menos, que se empieza a, a madurar esta idea que eh, valientemente la, la ha llevado adelante nuestro amigo Ángel Lazo ahí en Santiago, y tiene que ver con el, el baño de bosque, eh, la, la, la terapia milenaria de Japón, conocida como Chirinjoku, o baño de bosque, y nosotros acá en Chile la hemos denominado baño de naturaleza. Dado eh, la diversidad de, de, de paisajes, de, de ecosistemas que tenemos, entonces eh, eh, por esta razón eh, le hemos dado ese nombre y la verdad es que eh, voy a citar un ejemplo bien breve con, con esta terapia de, de, de, de naturaleza. En una oportunidad eh, hice una sesión con un grupo de docentes, de profesores de, de, de segundo grado y... Eh, en, en uno de los puntos pedí que cerraran sus ojos, que controlaran su respiración, que pudieran eh, abrir sus sentidos, escuchar, eh, oler, eh, sentir la brisa. Y bueno, cuando cerramos la sesión eh, pasó algo curioso. Uno de los profesores se acerca, me abraza eh, con lágrimas en sus ojos y me dice ¿sabe que Yo eh, sufro de una discapacidad auditiva. Y yo hasta ahora no escuchaba y me di cuenta que usted me hizo escuchar. Entonces, eh, aunque parezca una utopía, eh, la verdad es que el contacto con la naturaleza eh, sin duda ayuda a sanar eh, la mente, el espíritu. Y, y por qué no, la actividad de trekking eh, fortalece eh, eh, la capacidad física de las personas. Y después de, de, de todos estos meses de confinamiento, eh, considero que eh, las áreas protegidas pueden jugar un rol eh, determinante eh, en, en, en términos de, de, de la salud, eh, los aportes que pueden hacer, los beneficios que pueden entregar estos espacios para la salud de las personas. Eh, wow. Eso creo que, que, que a mí me parece fundamental y, y motivador poder seguirlo poniendo en práctica. Muchísimas gracias, Álvaro. Qué impactante esta historia y sabemos que la naturaleza tiene muchos beneficios, pero que creo que estamos descubriendo aún más lo importante es tener la conexión con la, la naturaleza y me alegro escuchar que CONAF y los guardaparques están trabajando en eso en sus parques en Chile. Este pues hay mucho por discutir, podemos o, o compartir, podemos tomar varias horas, pero voy a pasar la palabra a nuestro co-director Jim Barbrack para compartir una pregunta de la audiencia ahora. Jim, puedes este, prender tu video. Hola. Te escucho, Erin? Sí, te escucho. Tienes una pregunta de la de, de público. Tenemos muchos uh, y solo para informarles lo que ya puse en el chat, que luego uh, vamos a intentar responder a todas las preguntas que no tenemos tiempo de responder el día de hoy y ponernos en nuestro sitio web y informar a todos ustedes con respuestas a esos, a veces con links a, a publicaciones per, pertinentes. Uh, quiero mencionar también de que el colega Felipe Espina de, de Fondo Mundial para la naturaleza en Brasil puso en el chat un link a un documento excelente que hizo un consorcio de organizaciones, incluyendo Fondo Mundial y otros, sobre el estado de parques en América Latina es en español y fue como parte de un esfuerzo mundial de hacer eso. Entonces, si ven en el chat, pueden ver el link. Muchísimas gracias, Felipe, por eso. Uh, y uh, quiero agradecer a todos los participantes. Tenemos como 182 en línea de por lo menos 17 países Muchísimas gracias a todos. Ahora una pregunta que, que para pedir a, a todos los tres participantes, porque es una pregunta general. ¿Hasta qué punto las amenazas a sus áreas han aumentado después de COVID? Aquí podemos hablar de invasiones, minería, pesca ilegal, uh, casa furtiva, uh, toda clase de actividad ilegal ha uh, aumentado después de COVID. Uh, la, la, los, los malhechores están aprovechando de la situación en sus países y cómo está en su área. Y si tienen anécdotas de otros áreas protegidas de sus países también. La situación está uh, igual, peor o mejor en cuanto a las amenazas que existen en sus áreas después del arranque de COVID. Gracias. Este Augusto, puedes empezar. Yo diría que estamos así de manera general en el país peor con el tema de amenazas. Se han incrementado y no solo en el aspecto de áreas protegidas, sino en otros espacios que a pesar de no estar eh, dentro de los espacios naturales que protegemos, pero se ve incremento de minería, muchas fotografías que están circulando, denuncias que están haciendo al Ministerio del Ambiente y Agua. Sobre el tema de temas minero, tala de bosques. Entonces, algunas actividades de cacería, de pesca furtiva que están aumentando. Y en las áreas hemos redoblado los esfuerzos para cumplir con el control y vigilancia que se hace. Pero sí se ve limitado el accionar por la reducción del personal que tuvimos durante este año. Ha habido dos recortes importantes durante la pandemia en el mes de junio y en este mes de septiembre. Entonces, nosotros perder un guardaparque dentro de todas las áreas protegidas es un golpe durísimo. No se diga 30, que fue recién, un número con más grande hace en junio. Entonces, estamos retomando esfuerzos, pero si se sigue debilitando a la Autoridad Internacional, que es de misterio, las acciones van a seguir, las acciones ilegales van a seguir floreciendo, van a seguir aumentando. Entonces, ahí hacemos nosotros un llamado. Que no se le dé la espalda a la naturaleza ni a los recursos naturales y que el Ministerio del Ambiente y Agua brinde todo el contingente que tenga en su capacidad para fortalecer el trabajo que hacemos en las áreas protegidas de los guardaparques, pero también el resto de técnicos como hay acá, de vida silvestre, forestales, calidad ambiental, cambio climático, para cuidar los recursos naturales a los que estamos inmersos. Nosotros nos acogemos a las palabras que dijo el presidente de la República en el 30 de septiembre en la Asamblea de las Naciones Unidas, en este tema de una mesa de biodiversidad. Entonces, nos debemos, nosotros acoger a eso, exigir de que se den más acciones para el cuidado de la naturaleza. Si el presidente lo dijo delante de la Asamblea de las Naciones Unidas, que eso se cumpla y no se quede en el discurso como mucho pasa, con el tema de, de la conservación de la naturaleza, de las áreas protegidas y guardapartes. Que no solo seamos en el discurso que nos aplauden que los héroes de la conservación, nosotros sí estamos en la primera línea de defensa, pero que estar en la primera línea de defensa significa también ese apoyo institucional, gubernamental y apoyado con las ONGs también para cumplir los objetivos. Entonces, sí se viene un panorama difícil, las actividades están aumentando. En algunos casos también conozco que esto se produce por la crisis económica. Entonces, hay gente que va a querer buscar recursos de las áreas porque hay recursos de alimento, para construir casas de vivienda de vestimenta, y eso va a perjudicar a la, a la naturaleza. Entonces hacemos un llamado a nuestras autoridades para que así como nosotros nos apasionamos y estamos ahí en la primera defensa, ellos también se apasionen en buscar o en gestionar lo que ellos están obligados a hacer. Gracias, Augusto. Werner. Bien, Erin. Mira, aquí en el Perú, eh, las, las acciones ilegales, como la minería, la tala ilegal, eh, la caza furtiva, los incendios forestales, eh, se han dado a partir de julio hasta la fecha. Como dije antes, el, el Estado está programando abrir las, las, la, levantar la cuarentena a nivel nacional el 25 de este mes. Entonces, este, yo creo que va a haber más a, aumento de actividades ilegales. Pero aún así, a, a, cuando hemos tenido la, la de febrero a hasta la fecha hemos tenido la agresión de guardaparques, el asesinato de guardaparques, el asesinato de líderes ambientales ¿no? por, el, por, por cazadores furtivos o, o por minería ilegal. Eh, las acciones que, que el, el, el Estado en sí, en su conjunto, como, como acciones de, de, de represión, venimos haciendo... Uh, Control y vigilancia con la policía, con el ejército, ¿no? con militares, porque eh, hoy en día la delincuencia, no solo en las áreas protegidas, sino que en todo el país ha aumentado, ¿no? ¿No? por el tema de del, del, del que la gente no tiene trabajo, no, no hay muchas oportunidades laborales, ¿no? y eso viene, viene a causar que, que la delincuencia ¿no? se, se, per, se perfeccionalice y y aumente las actividades criminales aquí en el país. ¿no? Y nosotros, como estamos lejos de la ciudad, eh, hemos tenido muchos guaraparques agredidos. ¿no? Y, y en su oportunidad han sido denunciadas esas, esas actividades. Hoy en día se está llevando procesos en, la, en el Poder Judicial. ¿no? Bien, Ari, gracias. Gracias, Werner. Y Álvaro. Eh, gracias. Bueno, la verdad parece que eh, estos temas son bastante transversales y comunes en, en mm -hmm. nuestros países. Nosotros no estamos ajenos a, a eso y, y de verdad, eh, después que vino el confinamiento, se dejaron ver eh, un incremento importante en hechos delictuales. Nosotros acá tenemos un problema bastante delicado que pasa con, un poco por eh, la tenencia de tierra, con eh, conflicto con pueblos originarios que demandan eh, eh, la recuperación de, su, de sus territorios ancestrales y, y bueno, en nuestro país también atraviesa por un, una crisis social importante y eh, esto ha llevado eh, a que se hayan perdido muchas fuentes de empleo, eh, mucha gente sin trabajo y... Y, y cada vez los delitos eh, se ve que aumentan, no solo eh, cerca de nuestras áreas protegidas, sino a nivel, a nivel eh, general. Y eh, eh, creo que es muy necesario eh, para poder fortalecer este trabajo, eh, ahí contar con un apoyo decidido de, de, de, de nuestras autoridades y que eh, se nos otorgue las herramientas necesarias para poder eh, hacer frente a, a, est a esta problemática que... Eh, eh, se, se instaló hace algún tiempo y parece que se instaló para quedarse entonces tenemos que ser eh, bastante estratégicos en ver cómo abordamos eh, esos temas me parece fundamental fortalecer alianzas aquí creo que eh, eh, la FIC debiera tratar de canalizar eh, eh, eh, o proveernos de más información de cuál es el rol que cumple eh, en la región porque acá en Chile yo la, yo la conozco, pero, pero hay, hay colegas, yo creo que la mayoría, el 80% de los que no la conoce, sería bueno, quizás ahí le, le, le, le tiro el guante a Werner para que se pueda fortalecer más esa gestión. Eh, también eh, creo que es fundamental poder generar a, a algunas... Eh, alianzas eh, regionales, y en este sentido quiero eh, felicitar la, la creación de hace poco de, de la Federación Latinoamericana de Guardaparque, es súper importante que eh, se fortalezca esa, esa, eh, esa organización también y, y que eh, ambas organizaciones se nutran una de la otra y, y, y poder eh, generar eh, algunas líneas estratégicas que sean eh, comunes y atingentes a algo que nos convoca. Gracias, Álvaro. Apreciamos a sus voces y dejarnos saber algo de la situ situación donde trabajan. Este nos falta algunos minutos si creo que voy a, a, a hacer una pregunta más y si pueden responder. Este, les, les invito a responder, pero uh, quiero reconocer que este panel no refleja la diversidad este, uh, de género. Um, en la carrera de guardaparques y aún así las mujeres siguen siendo una minoría y encuentran muchos barreras para ingresar ingresar a la carrera cuál es tu perspectiva basada en la información que has obtenido de las mujeres guardaparques las colegas que conocen uh, no sé si pueden compartir un poco de, de, de su perspectiva sobre mujeres guardaparques y uh, su reconocimiento Augusto, ¿tienes algo? Sí, el, yo creo que el trabajo que hace la mujer guardaparque debe ser doblemente reconocido. Es un trabajo fuerte que realiza, Incluso a veces, mejor dicho, casi siempre, lideran a los grupos, motivan acciones para mejorar las condiciones de trabajo que se tienen en cada una de las áreas protegidas. Pero es un grupo que no, la mayoría de guardaparques son hombres, los que también deben ir buscando eh, generar equidad ahí en el momento de contratación, pero también no sé qué tanto porcentaje, y si desconozco, qué tanto porcentaje aplica cuando se ha dado en los procesos de contratación, porque a veces limita las jornadas de trabajo y es lo que en algún momento alguna compañera me dijo, que no se puede separar tantos días como lo hacemos los hombres, porque tienen que velar también por sus hijos y, y por sus esposos, o sea, por su hogar. Y, e irse jornadas de 20 días a, dentro de las áreas, mucho denota en debilitar su situación de hogar. Es que por ahí era la Porque de ahí coger un machete, ponerse las botas y caminar en el bosque, en la montaña, no digo son hasta más fuertes que nosotros. O sea, eso no cabe duda. El trabajo lo hacen hasta con otra forma y es agradable el ambiente de trabajo con compañeras. El tema es la situación con sus hogares, que no se analiza mucho. Por ahí debemos trabajar. Eh, creo que ya mismo cerramos. Yo solo quería dejar un, un mensaje: sí. en que, a pesar de las condiciones que estamos viviendo, las condiciones que están muy difíciles condiciones políticas, ambientales, sociales, económicas en cada uno de nuestros países, nosotros no perdamos esa convicción ese amor que tenemos por la conservación, por nuestras áreas protegidas, por ser guardaparques. Que mantengamos esa convicción y que a pesar de todas estas dificultades, el mejor acto de rebeldía que podemos hacer nosotros es ser guardaparques y demostrar que la naturaleza debe, tiene derechos y nosotros los hacemos cumplir. Poco a poco los procesos irán cambiando, compañeros, todos los que nos están viendo. Nosotros somos parte de ese cambio, cada uno de nosotros, desde cumplir nuestro rol de ser guardaparques, pero también de denunciar de llamar la atención, de mostrar o de, de hacer escuchar la voz que tenemos los guardaparques y las áreas protegidas. Pues así vamos a ir cambiando. Y les invitamos a unirse a las diferentes organizaciones nacionales o locales de guardaparques, pero también a fortalecernos, como dice Álvaro, a la Federación Latinoamericana que representa la región y también que la Federación Internacional de Guardaparques, que la Asociación de Ecuador es, es filial, es parte de ellos, pero que también reciba y recoja y se fortalezca en la región a través de la Federación Latinoamericana de Guardaparques. Y hay la invitación a Werner, que ya lo hemos hecho presencialmente algunas veces, y a Leonel, que es de Centroamérica. pues Que no se aíslen y tampoco nos aíslen, sino que nos fortalezcamos, porque somos un grupo importante y hay que hacer escuchar esa voz del colectivo Guardaparques, esa voz latinoamericana del colectivo Guardaparques a nivel regional, pero también a nivel mundial. Y a las autoridades, sepan en que siempre, siempre, siempre, a pesar de lo difícil que sea, vamos a dar la voz de los guardaparques y que se genere políticas para mejorar las condiciones de las áreas protegidas de la naturaleza y de nosotros, del personal que estamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Augusto, por compartir tanta información tan importante. ¿Werner? ¿Es... Si puedes este, prender tu micrófono, todos lo hacemos así, no, no te preocupes, eso nos perdón, pasa a todo. Perdón, perdón, perdón, perdón, Eric. No, este, nosotros eh, venimos promoviendo el trabajo y la participación de las mujeres en las áreas naturales protegidas. Aquí en el Perú tenemos más de, más de 700 guardaparques, y de los cuales 76 guardaparques son mujeres, ¿no? Ellas vienen elaborando... Eh, en las áreas protegidas como guardaparques y también tenemos eh, Parque, eh, mujeres que hacen eh, la labor de especialistas y hay jefas también que son mujeres, ¿no? jefas de área protegida mujeres. ¿no? Eh, nosotros venimos este, implementándolos a través de los programas de guardaparques voluntarios y damos la oportunidad a estudiantes eh, que puedan... Eh, eh, postular a, la, a, las, a, a los programas de Guardaparque voluntario. Se acoge también a, a, a chicas de, de, de diferentes este, especialidades. ¿no? Y poco a poco ellas van teniendo la oportunidad, conociendo cómo es el tema de Guardaparques, si y muchas de ellas tienen la oportunidad de posteriormente postular a las, a las plazas de Guardaparques, si y muchas son aceptadas en las áreas protegidas. ¿no? Y por ese tema damos la oportunidad también a, la, a, las, a las mujeres guardaparques indígenas, que también tenemos mujeres guardaparques indígenas y, y también trabajan con nosotros, como dice Augusto, son más fuertes que nosotros, ¿no? Agarran el machete, abren la trocha, van adelante, caminan, intervienen, ¿no? Y, y siempre le estamos dando la, la, las oportunidades a, a ellas. Con lo que dice o los, los colegas ahí a gusto, nosotros nos estamos sumando a las actividades de guardaparques y comunidades, estamos sacando diferentes boletines, es, hemos implementado ahora un, un, un, un, una, una, una, una, una, una vía de comunicación directamente con las autoridades y, y, y, y representantes sudamericanos de los siete continentes, donde los, los, los guardaparques, diferentes asociaciones de, de guardaparques en Latinoamérica. En, Sudamérica y en el mundo pueden, pueden comunicarse, pueden po podemos tener este, eh, bastante comunicación ahora ¿no? Lo que sí quiero dejar en claro que, el, que la, la Federación Internacional de Guardaparques no es, un, no es un, un ente político ¿no? Somos un ente apolítico sin fines de lucro, no tenemos decisiones políticas en, en los gobiernos y sobre eso eh, estamos trabajando para, para mejorar ese tema ahora con la creación de URSA que es una coalición de entidades internacionales para el apoyo del de nuevo rapar que estamos trabajando en un código de ética mundial y que pronto le vamos a tener algunas novedades Muchísimas gracias, gracias Werner y te dejo con la última palabra Álvaro Bueno, la verdad es que eh, la inclusión de género es un temazo eh, la verdad es que la mujer eh, en, en nuestra labor aquí en Chile particularmente está bastante poco representada. En nuestra región apenas hay dos mujeres que cumplen el rol de guardaparque. Eh, sin embargo, es necesario fortalecer eso y convocar a que haya más mujeres que puedan eh, sumarse a esta hermosa profesión que es ser guardaparque. El, bueno, el Consejo eh, Nacional de guardaparques hace poco tiempo atrás eh, acordó que era súper importante y necesario incluir dentro de esa mesa de trabajo eh, a mujeres. De modo que eh, hay una preocupación eh, del de, eh, cuerpo de guardaparques nuestro de poder eh, hacer cada vez más inclusiva, la, eh, eh, más participativa la, la, la, la presencia de las mujeres y, y, y, y que tomen ese rol protagónico que siempre tienen. Son muy buenas líderes y, y, y ciertamente eh, el trabajo se hace más enriquecedor con la presencia de ellas en, en, en nuestras unidades. Muchísimas gracias, Álvaro. Y sé que hay mucho por hacer para uh, este, hacer que esta carrera sea más inclusiva uh, la cuestión de de verdad, or de, de género y de verdad es, es un temazo. Um, pero quería, uh, muchísimas gracias por uh, compartir sus perspectivas y Um, para nosotros nos importa mucho y queremos abordar este asunto en la próxima parte de nuestro seminario en línea. Uh, reconocemos a las mujeres guardaparques y su rol importante y, el, el, el trabajo doble que lo hacen si tienen hijos y si tienen que mantener la familia y, y, y pues tiene, es, están ahí con ustedes cumpliendo las mismas metas de la conservación. Hemos llegado al final de nuestro seminario en línea hoy. Y quería quiero de, um, decir muchas gracias a nuestros panelistas por su participación. La conversación ha sido muy enriquecedora, muy inspiradora. He visto que hay muchos mensajes mencionando lo mismo. Así estoy de acuerdo, me siento inspirada y sé que todos que están con nosotros uh, se sienten un buen dosis de inspiración. Uh, este le agradecemos también a ustedes y todos los parques hoy con nosotros por su labor diario dedicado a la protección de la naturaleza de, de nuestro planeta. Y quiero agradecer a mis colegas, los co-directores del centro, Ryan y Jim, que están con nosotros y nuestro socio, los programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos, que seguro algunos de ustedes están con nosotros también hoy. Esta es la conclusión de la primera parte de nuestra serie de seminarios en línea. Áreas uh, protegidas um, para todos. Por favor, visiten nuestra página de Facebook y denle un me, una me gusta para seguir nuestras noticias sobre cada uno de nuestros eventos. En febrero del próximo año, tenemos planificado lanzar la segunda parte de esta serie de seminarios en línea enfocado en la equidad e inclusión para las áreas protegidas. Vamos a tener conversaciones con más profesionales que exploran la manera de hacer posible la existencia de las, las áreas protegidas y que asimismo estas sean para todos. Por ahora les deseamos mucho, mucha salud y esperamos que llegue la vacuna este, para todos, para que podamos este, uh, volver a nuestro trabajo en completo. Y muchísimas gracias por su participación. Uh, le, les agradecemos mucho que se tomen un momento para llenar nuestra encuesta post seminario y nos vemos para la próxima en 2021. Cuídense mucho y gracias por estar con nosotros. Gracias. Adiós. Gracias, Augusto. Adiós. Gracias, Werner. Gracias, Abrazos Álvaro. Abrazos virtuales. Abrazos a todos. Cuídense mucho. Sin Guatalasquín no hay conservación. Sin Guatalasquín no hay conservación, exactamente. <risa> Saludos a todos. Muchísimas Saludos, gracias. Saludos, amigo. Abrazos. <risa>